Este último año ha sido muy difícil para todos. Dani recientemente perdió a su padre y casi pierde a su hermano. Priscila durante este tiempo tuvo que postergar sus estudios. Jason perdió su trabajo y casi pierde la vida. ¿Qué fue lo que les mantuvo estables? ¡Jóvenes! invitamos a nuestra confraternidad juvenil. Tú eres nuestro invitado especial. En el campamento Betel, a espaldas del Mercado La Perla, no te lo puedes perder. ¡Les esperamos!